Las declaraciones fueron ofrecidas por François Suastri, quien denuncia la situación que atraviesa con su ex empleador, que se niega a pagar las prestaciones laborales. Que yo soy MF, que yo trabajo con él, que me toca lo, lo, el papel de creación yo fui la, eh, papel allá, ese es el papel, que ahora no hay que tiene que entregarme ese cuarto, pero me saca un, una copeta el día 14, 41 número 41, 416 pesos con 93 centavos. Sí, casi 42 o 41, 416 pesos. Que no quiere entregarme que, me, que va a usar su fuerza para hundirme. Ayer que está usando su primo, que es el coronel de Valle, que me pone preso para nada. Que ellos lleva motor y que estaba robando, que me, me va a fundir a mí ahora. Yo lo lleva el papel a que no quiere nada. Me dijo mejor que me, me está amenazando, me saca una copeta y anoche me, da, me amanece preso en el, en el palacio. Sí, me metí en que usa a su hermano, su primo, que es coronel, para pa hundirle a mí. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.